Señores y señores, 3.27 de la tarde, cómputo al momento, 56.417 de Vamos avanzando, vamos, poco a poco, vamos avanzando. Los salvadoreños están respondiendo vamos, vamos. y queremos que lo sigan haciendo a través de todas las plataformas que hemos puesto disponibles para cada uno de ustedes. Y como decía Federico, uno se va a dormir bien tranquilo Pone la cabeza en paz en la almohada cuando hace cosas buenas Hice algo bueno, duermo tranquilo Hice algo por mi país, me siento feliz Así que hasta me rimó, fíjense Necesitamos de su apoyo Vamos vamos avanzando, le agradecemos, gracias Usted que nos está viendo y que ya donó, no, gracias Usted que está ahí y que cree en la causa, gracias Porque por usted ya vamos por 56.417 17 terapias, nos falta mucho más, pero por supuesto estamos animados, confiando en ese corazón solidario de los salvadoreños, gracias por su generosidad, recuerde, ninguna donación es pequeña, todo cuenta, todo suma para seguir viendo los avances, así como veíamos los avances de Denis y de tantos usuarios acá en Teletón, contamos con usted, seguimos y seguimos, así que no pare de donar, las formas son sencillas, ya no las recordaban los chicos y bueno, contamos con usted. Bueno, eh, vamos a hacer una pequeña pausa. María Elisa tiene que inyectarse café en este momento, Por Y yo también. Y regresamos a las 6 y vamos hasta que digamos, misión cumplida, de El Salvador. Una vez más. Ah, sí. Nancy Drew, sonríe, está con el dos. A continuación, el mejor chef de estrellas se en la vida. Mi nombre es América de Sarmiento Y pues, el número de de Banca a de Bueno, la reforma de San Francisco de esta es que ellos están visualizando a los compañeros recicladores a nivel nacional para que por medio del reciclaje generemos empleo. El reciclaje hemos generado cuatro empleos directos a cuatro jóvenes No todos los trabajos privados, pero nuestro trabajo unido tenerlos con nosotros y son parte de nuestra asociación el para generar y mejores ingresos. mensaje es que yo mandaría a todas las personas que quieren emigrar, pues que no <tose> lo hagan. Yo ya lo he vivido <tose> porque <tose> he tenido personas que han que ya están perdiendo que no lo hagan, que busquen recoger material recuperado y que una oportunidad para hacer. Y todavía América, América también son de, de, de aquí, aquí, de aquí soy. De aquí es que es un una que cosa que no sabemos, pero media vez intentemos y ya una vez agarramos ha permitido ser tomado en cuenta para viajar el próximo año, una vez más, es es a Estados de, de probar, pero si y no la, a la ser ser de años oportunidad, siempre hay que yo de al... Entonces, Entonces, en el mundo de la construcción es de que alta costura, así que yo desee mejor trabajar en el diseño de prendas infantiles y luego en el diseño de prendas para me me me todo me todo Italia. Italia. Comienzo a, a, a estudiar diseño de moda y una cosa lo lleva a otra, comienza uno a conocer personas, Salir de esta zona de confort Auxilio fue seleccionada para participar en el programa Nuevo Boy T6 con el procesador OctaCore Para hacer todo lo que te gusta más fácil y rápido vez, por, más más fácil vez, por solo 51.99 Más una Bluetooth gratis Comprar ya, Sé parte de la mejor gratis, red No solamente con conocimiento La asesoría en muchas áreas, administración eh, marketing, sino que también, eh, sí, verdad, el siguiente programa no sé, es clasificación T sí, sí, para mayores sí, sí, de 18 sí, años. Sí, el sí, siguiente programa dos, es sí, clasificación sí, sí, C sí, sí, para sí, mayores, y mayores y de, y 15, de 15 años. Ministerio de Gobernación, Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación, Economía. o hijos no son los ideales para poder que en línea, en vivo, permite que yo llegue a cualquier Tuviste parte del país y del extranjero. Yo de no aconsejo verdad. a todos que Pero no busquen ¿Por una, eh, la manera de explotar sus habilidades. El futuro nosotros lo podemos hacer aquí en el país. Soy Auxelia Lobo y de aquí soy. Mirad. Sintonízate con el 4. El siguiente programa es clasificación A para todo público. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Chef Estrellas Muy buenas noches, bienvenidos a nuestro quinto episodio de Top Chef Estrellas El Salvador. En esta ocasión tendréis que elaborar un antipasto creativo. Y ahorita de.